todo el rato, ¿no? eh, con, con, con todo, ¿no? con, con, eh, con cómo me va a ir la vida, con si puedo permitirme esto o no, con no sé si gastarme 16 euros en un ebook y luego te lo gastas por otro lado en cuatro cervezas, eh, de, de forma totalmente absurda, ¿no? estás preguntándote una cosa y luego en otra, eh, incertidumbre de lo, lo voy a utilizar o no lo voy a utilizar, me va a servir, o no me va a servir, ¿no? y la incertidumbre, siempre lo digo, es la asesina de la conversión. Asesinada de la comisión, la mayor, diría yo, asesinada de la comisión. Entonces, ahí Vigilvera Design igual, ¿no? Te puede ayudar muchísimo, ¿no? A cualquier, eh, a cualquier startup, ¿no? A cualquier empresa, para, eh, para lograr reducir o eliminar esa incertidumbre, ¿no? Porque, y, por ejemplo, decir, pues, como Dani, Jass, muy bien, pero ¿cómo le <ríe> echas a hacer esto, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que podemos utilizar es una emoción, una emoción que es la moción del anticipo Bienvenida, bienvenido. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Dani Solana, un crack del diseño y fundador de The Behavioral School, donde comparte pues, sus aprendizajes sobre un tema que nos flipa muchísimo a los dos, como es pues, el behavioral design, el diseño basado en comportamiento que mezcla psicología, ciencia del comportamiento, negocio, diseño... Es una de estas áreas súper chulas que es, combina muchas cosas y que tiene mucho que ver con el comportamiento humano. Bienvenido, Dani. Muchas gracias, Corti. No, pues, lo que se suele decir, pero en este caso, eh, con, más, con más razón, me he encantado de, de hablar contigo, de estar aquí. Un, un placer Nada, Un placer brutal. Hace poco que nos que nos conocemos, porque sí. gracias a alguien que, que yo creo que escuchaba el, el podcast, que ha leído mi libro y ha hecho tu curso, y me escribió por LinkedIn, ahora no, no recuerdo perdonarme el nombre, y me dijo, he llegado a ti porque he estado muy interesado en esto, hice el curso de Dani Solana, ta, ta, ta, ta, y he llegado a ti. Y he dicho, ¿cómo? ¿Curso? ¿Tal? ¿Dani? ¿Qui ¿Quién es esta persona? Y empezamos, eh, busqué y te escribí. Eh, y mola porque hay poquita gente que esté compartiendo contenidos de, de, de, de, de todo lo que tenga que ver con ciencias de, del comportamiento, diseño basado en ciencias del comportamiento y demás en español. Y es algo que tiene un impacto en negocio brutal. Entonces, si quieres, para ubicar a la gente te voy a preguntar, ¿qué es esto de la ciencia del comportamiento? ¿Qué es esto del diseño basado en comportamiento vigente del design? ¿Cómo, ¿Cómo lo explicas tú? Vale, yo ahí lo explico de como de, de, de, de, de, de empezando por dos, por dos cosas, ¿no? por dos mundos ¿no? que hay. Uno es el de la psicología cognitiva, ¿no? porque siempre decimos que, que Vigibral Design, ¿no? o que, lo que hacemos tiene dos dos ramas que son primas hermanas o hermanas, ¿no? que es la psicología cognitiva y la ciencia del comportamiento. Entonces, la psicología cognitiva lo que abarca son procesos mentales, ¿no? pues que tienen que ver con la percepción, ¿no? De, de, de las cosas, cómo percibimos un precio, cómo percibimos un, una propuesta de valor, ¿no? no o sea, el precio está ahí, ¿no? Es, lo que pasa es que el precio no es objetivo, ¿no? Eh, Igual que, las, que los seres humanos no somos objetivos, ¿no? Entonces, entonces todos esos procesos mentales son los, que trata, eh, son los que trata la psicología cognitiva, ¿no? Tiene que ver mucho también con la toma de decisiones, ¿no? Con la memoria y demás, ¿no? Y por otra parte está la ciencia del comportamiento, que abarca muchas disciplinas, como la psicología, lógicamente, la, pero también eh, la sociología, la, también la economía, también la antropología, por ejemplo, ¿no? Y entonces, Trata un poco todas esas, eh, todas esas disciplinas ¿no? para ver cómo eh, afectan a nuestro contexto o a nuestra toma de decisiones. ¿no? Pues que esas dos, eh, están, esas dos eh, psicología cognitiva, y ciencia del comportamiento, ¿no? están súper ligadas. ¿no? Entonces, bueno, simplemente es esto, esto como para, para explicar ambas disciplinas, para, eh, para explicarlo así más llanamente, pues eh, más sencillo, ¿no? que quiere decir simplemente que las personas eh, tenemos una cierta manera de percibir las cosas, ¿no? tenemos una cierta manera de tomar decisiones que muchas veces están basados en atajos, atajos mentales, ¿no? en lugar de, de, de tenemos tantos impactos ¿no? eh, publicitarios, tenemos, tan, te, tenemos un mundo que cada vez es más complejo cada, y se, y se, y se complejiza más, más, más, más a cada día. ¿no? Eh, y al final la, la mente no puede con ello, ¿no? No, no puede con ello y tiene un mecanismo muy inteligente, que ¿no? eh, además aquí en, en, en el mundillo a veces se habla de irracional, a mí no me gusta la palabra porque mm, creo que no es así, creo que la mente tiene este mecanismo brutal para tomar decisiones rápidas que, eh, que, que, que den respuesta a ese mundo. Eh, tan, tan sobrecargado, ¿no? Y tan dificultoso, ¿no? Y tan, tan ambiguo, tan, con tanta incertidumbre, que son los atajos mentales. Eh, y así es como decidimos, entonces, así es como compramos, así es como sentimos, la, con las emociones también ahí corriendo, ¿no? También muy importante el punto de las emociones, ¿no? Eh, que no los sentimientos son cosas distintas, ¿no? Y, y entonces, conocerlo es, eh, para mí es esencial, ¿no? para, para cualquier negocio ¿no? y, para, y para muchos profesionales. ¿no? Total. Hablas de, claro, de percepción y de emociones, que para mí, o sea, al final en este contexto tiene mucho que ver, porque al final eh, indican que, que nuestra realidad, la realidad de los humanos, es totalmente subjetiva, eh, porque es como la percibimos, ¿no? Como la sentimos, como la percibimos, y una misma cosa, pues a dos personas les puede parecer cosas totalmente distintas siendo la misma, ¿no? La, pues un concepto para mí que es como la realidad no existe o la realidad es lo que percibe cada uno, no puedes intentar decir esto es real y tú lo estás viendo de otra forma, no, no, o sea, lo que importa es cómo lo percibe el usuario y, y muchas veces yo creo des, des, desde cuando diseñamos campañas, diseñamos productos y demás, es como que no queremos ver eso, que el usuario lo va a percibir como él lo perciba, lo va a sentir como él lo sienta, por más que tú quieras que sea de otra forma, ¿no? Total. ahí hay, hay que tener en cuenta, por ejemplo, no se, que no se tiene muy en cuenta casi nunca, ¿no? que es el contexto. ¿no? Para, para entrar un poco en algún ejemplo eh, de cómo afecta esto ¿no? y cómo, cómo saber, cómo cómo, cómo entender que, le, que, que estamos hablando de este mundo subjetivo. ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de, de que tú te puedes comprar una lata de Coca-Cola en tu, en, en tu trabajo, en la, en la máquina de vending de tu trabajo y te va a costar 40 céntimos más o menos, ¿no? Y te va a parecer un buen trato, ¿no? Te va a parecer algo justo, ¿no? Y lo vas a comprar, ¿no? Y lo compras tranquilamente. Y esa misma Coca-Cola, igual, en la misma máquina, con, seguramente con el mismo proveedor de la máquina de vending, la compras en un centro comercial un sábado o un domingo con la familia, ¿no? O tú solo, y te puede costar un euro o un euro veinte, o un euro con cincuenta, y lo vas a pagar también vas a pagar también, no te vas a plantear, ostras, que esto, esto es muy caro, ¿no? Esto es más del triple de lo que pago normalmente por una Coca-Cola, ¿no? Y no, no te lo planteas, no te lo planteas simplemente porque el contexto es diferente, no es lo que te rodea, ¿no? esa Eso me, me voy a poner un poco cultureta, ¿no? Pero, pero esa, eso que decía Ortega y Gasset, ¿no? De, de uno es uno y su circunstancia, ¿no? Uno es uno y lo que te rodea, eh, pues ese contexto importa, ¿no? Y hay que, tenerlo, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Entonces esto a nivel precios, a nivel eh, decisiones, ¿no? Eh, sí. A nivel... Eh, si, si, si, si, el, si el entorno donde voy a... Si donde tengo que decidir lo demás es demasiado complejo, ¿no? Todo esto importa muchísimo. Entonces, eh, efectivamente, cuando es lo que tú dices, ¿no? Eh, nosotros, como somos las personas que creamos esas experiencias, que creamos el producto, ¿no? Y demás, pensamos, ¿no? A veces incluso tenemos nuestros, eh, soltamos ahí nuestros propios sesgos, ¿no? Sí. Pensamos de, que la gente va a decidir como nosotros, ¿no? Y que lo va a percibir. Bueno, bueno, muchas veces decimos, oye, pues es que esto, esto está súper claro, ¿no? Pues, pues no. ¿no? Eh, de repente, las personas tienen ahí una serie de emociones, ¿no? Eh, que quizás le vas a hacer sentir peor sin darte cuenta, o mejor, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Pero, pero sabiendo de antemano, ¿no? Que, que behavioral design lo que te puede dar además es, esa, eh, es ese punto de poder eh, anticiparte, de poder eh, predecir incluso lo que va a hacer el usuario, porque como ya sabes qué procesos mentales van a correr con su mente cuando se acerquen a tu experiencia, Vas a poder anticiparte y, y vas a poder crear algo, ¿no? Vas a poder eh, levantar emociones, ¿no? Las emociones que tú quieras, vas a poder dirigir la atención hacia donde tú quieras también, ¿no? que parece cosa de magia, pero no, es, es ciencia, ¿no? Claro, lo que lo que decías tú antes, ¿no? Que al final tenemos como mogollón de atajos mentales, que al final ca cada uno tiene, tiene unos porque su contexto es distinto. Pero es verdad como que hay una serie de cosas que más o menos en casi todos los cerebros funcionan de forma similar porque lo que hace el cerebro es simplificar la toma de decisión. Eh, yo pongo mucho el ejemplo de que, que es un poco absurdo, ¿no? Pero ahí tenemos muchas cosas instintivas que tiene que ver, oye, pues si, si oyes un ruido fuerte o tal, pues tú casi te pones a correr y al menos salgo corriendo antes de ni pensarlo. ¿Por qué? Porque evolutivamente hablando, esto es un win, ¿no? O sea, que tú hagas determinadas cosas sin pensar mucho, te da una, una, una agilidad, ¿no? Te permite reaccionar ante algo peligroso que incluso a día de hoy no pasa. O sea, a día de hoy nuestro contexto ha cambiado, pero nuestra forma de actuar ante el mundo sigue siendo bastante parecida. Entonces, el entender estos atajos mentales eh, ayuda mucho. ¿no? Entonces, y lo, luego profundizaremos, ¿no? pero muchas de las cosas que utilizamos a veces como truquillos de internet, de, o el precio ancla, el no sé qué, no sé cuánto, va de todo esto. ¿no? De que al final es, oye, sabemos que el cerebro en cuanto ve determinadas cosas, por ejemplo, últimas plazas. ¿no? Y a todos nos genera una cierta sensación de, oye, si me la quiero comprar, me la, me la compro porque lo voy a perder. Y eso funciona, o sea, esa sensación la vas a tener. Otra cosa es cómo, cómo cada uno ¿no? luego sea capaz de regular esa sensación, pero es como genérico, ¿no? Hay, hay unas, podríamos decir, una serie de reglas que a la mayoría de la gente les va a impactar de una cierta manera. Sí, te doy ahí, si quieres, un, un, eh, un tip, ¿no? Una, un uh -huh. conocimiento que, que no solo compartirlo nunca. Eh, solo con la gente que se forma conmigo y demás, ¿no? Que es, eh, pero que, que viene con la de lo que está diciendo, me parece importante eh, decirlo, que eh, normalmente ¿no? lo, los, esos atajos mentales que, que tanto nos impulsan, que tanto nos mueven, que tanto nos movilizan, que tanto hacen que compremos o no compremos, que decidamos, que no decidamos, que usemos el producto, que no lo usemos, que, a, que salgamos corriendo, que no salgamos, lo demás tienen que ver con la supervivencia. Tiene que ver con la supervivencia. Que, por ejemplo, cogiendo el, el, el caso que acabas de decir, ¿no? Esas unidades limitadas, ¿no? ¿Qué es eso que, que está pasando ahí? Está pasando un sesgo de escasez, ¿no? Es, ese scarcity, ¿no? Eh, es esa escasez que, eh, que está muy relacionado con nuestro eh, antiguo ser cavernícola, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba con la escasez? que si había algo que escaseaba, lo tenías que coger pronto, porque Porque te morías, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, eso ha continuado, ¿no? Eso no ha, no ha cambiado, ¿no? Ha continuado en nuestra mente, ¿no? Eh, la mente ha evolucionado mucho, ¿no? Desde entonces, lógicamente, también. Pero hay muchísimas cosas que siguen estando ahí, ¿no? Y nuestra mente todavía tiene ese lado primitivo, ¿no? Ese lado cavernícola, digamos. No me gusta decir reptiliano porque no es un mito, no hay un cerebro reptiliano. Eh, como bien sabes, ¿no? pero, pero sí que, eh, sí que es, es, nuestra mente conserva todavía esas, esos instintos eh, de supervivencia. ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con todos, todos estos sesgos que nos importan tanto, ¿no? como la influencia social, ¿no? por ejemplo, el social proof, tienen que ver muchísimo, muchísimo, muchísimo con la, con la supervivencia. Entiende bien la supervivencia y entenderás eh, muchas cosas de cómo pensamos y actuamos. Qué buen punto, porque es que en el fondo com, como humanidad hasta hace, hasta hace un segundo de escala planetaria estábamos tratando de sobrevivir. Lo que pasa es que ahora vivimos un momento del tiempo que en los últimos 50 años, pues más o menos, ¿no? 100 como mucho, pues, pues hemos transformado esa necesidad de supervivencia porque nuestro contexto hace que al menos los que como digo, los que vivimos en una zona desarrollada y demás, pues oye, por lo general no te pelea por sobrevivir en tu día a día, ¿no? porque tienes los recursos básicos. Pero a escala planetaria... Vamos, hace un segundo estábamos luchando por, por comer hoy, porque podíamos morirnos cada día, ¿no? Total, y, y bueno, pues si piensas en la escasez, es que la escasez, la escasez es, es así, funciona, funciona por eso, funciona porque tú ves que es algo que se va a terminar, ¿no? Y sientes ese impulso casi, casi irresistible, ¿no? De, de, de cogerlo, ¿no? Y totalmente de acuerdo contigo, además hay un libro muy bueno que se llama El último cambio de siglo, que tiene ya mucho tiempo, ¿no? Que, bueno, dice un poco esto también, ¿no? Que en el último cambio del siglo ¿no? pues, eh, eh, se ha visto cómo de repente ¿no? alguien que, que se levantara en un, en un, al final de, del cambio del siglo y se levantara en este ¿no? en el 20, ¿no? en el 20 en este caso, eh, veía, por ejemplo, cómo había, se había inventado el ascensor. ¿no? De repente había ascensores, de repente había coches, ¿no? De repente, o sea, casi casi, ¿no? de un, de, en un periodo de 5 o 10 años se crearon un montón de inventos, un montón de historias ¿no? que, que han hecho que todo parezca incluso más complicado, más deprisa, no que ha, que ha cambiado mucho, ¿no? Y ahora estamos viendo todo el tema de la IA y demás que, que, que, que se continúa, ¿no? Claro. Oye, Dani, ¿tú, tú que eres diseñador, ¿no? O sea, dedicas a mucho a eso, sí. pero también haces diseño. Y, y, y aprovecho que te tengo a ti, porque a mí me flipa el diseño, pero siempre tengo como, como una cierta tira afloja entre diseño y conversión. Eh, ¿Cómo encaja el behavioral design en, en, en, en todo este mundillo entre diseño, conversión, producto, negocio? yo siempre tengo ahí una, una crítica hacia, hacia los perfiles de diseño ¿no? siempre lo, lo comento no, no me queda más que, que comentarlo porque eh, porque quizás estamos a veces demasiado metidos en la en la experiencia que está muy bien no hay que garantizar esa, esa experiencia de usuario ¿no? y que todo se vea bien ¿no? que, que tenga facilidad de uso etcétera etcétera no pero a veces estamos en las empresas ¿no? y olvidamos un poco esa parte de negocio. ¿no? Entonces, eh, me pasa mucho que hablo con, con diseñadoras y diseñadores ¿no? y le pregunto, imagínate, eh, muchos de nosotros ¿no? trabajamos en empresas que venden algo, ¿no? lo que sea, venden un servicio, venden un SaaS, venden productos, venden camisetas, venden lo que sea. ¿no? Y ent entonces le podría preguntar, ¿sabes cu eh, cuánto le cuesta a la empresa producir, el producto que vende y a cuánto lo vende y el margen que le deja. Por ejemplo, ¿conoces ese dato? ¿No? Y, de, y, y te puedo asegurar, Corti, que, que alguien de analítica lo conoce, que normalmente incluso alguien de SEM lo conoce, porque maneja también esos, esos datos, pero le preguntas a alguien de diseño y de repente no lo conoce. ¿no? Y Me parece como bastante esencial ¿no? que empecemos, ¿no? que, los, que los perfiles de diseño empecemos a fijarnos más en, en, ese, en ese lado de negocio, que lo entendamos mejor, ¿no? porque vamos a, a ser capaces de diseñar mejor, ¿no? diseñar mejores experiencias. Dicho esto, eh, yo lo tengo súper unido y creo que, que, que, hay que, que hay que unirlo, no solo, si hablamos solo de diseño y negocio, ¿no? pues es que para mí es, es somos una parte más, ¿no? Es, un, es un, eh, un departamento más o unas personas más en una empresa o en cualquier sitio que con diseño, lo que tienen que, lo que deberíamos hacer ¿no? es lograr ¿no? Que, que se venda más, ¿no? Pues, o, que, o, que, o que se venda más o que se use más las cosas, o cualquier KPI que negocio que puedas hacer. Entonces, cuando vas con ese discurso. A, a tu misma empresa o a otra empresa, ¿no? Pues el, la, el, el cómo te perciben es totalmente distinto, ¿no? Eh, está claro que la experiencia de usuario está genial, pero tú cuando vas a poder, tú, si llegas a, a alguien en una empresa, ¿no? Alguien normalmente te va a contratar a alguien, alguien, ¿no? Que tiene una empresa y que es su empresa y que quiere ganar dinero, seamos claros, ¿no? Eh, pero es que hay un usuario que quiere comprar y una empresa que quiere vender. Pues ¿Qué... Qué mal hay ahí, ¿no? Ninguno, ¿no? Hay, una empresa, hay alguien que desea algo y hay una empresa que lo puede proporcionar. Ya está. Tu labor como diseñador, o una de ellas, ¿no? Es que esa experiencia sea buena, porque si esa experiencia es buena, ¿no? Cuanto mejor sea la experiencia, más satisfacción va a haber y eso va a provocar, pues, que haya más ventas, que haya más recurrencia, ¿no? Porque si estás, si estás satisfecho, ¿no? Con, con, esa, con esas ventas, va a haber más recurrencia. Eh, y, y luego pues hay que unir eso. Si unimos ahora la capa de behavioral de de Design de comportamiento a todo esto, ¿no? Pues te podría hablar, por ejemplo, de precios, ¿no? De cómo se percibe un precio, ¿no? Muy importante eh, de repente para una empresa controlar bien cómo estás mostrando los precios y en dónde lo estás mostrando en tu producto. ¿Cuándo, cómo y dónde? ¿No? Súper, súper importante. Eh, porque puede hacer, ¿no? por ejemplo, ahí puede, puede, podemos entrar en un sesgo que tenemos día a día, ¿no? que es el dolor de pagar, ¿no? el pain of pain, ¿no? que, que puede hacer que de repente te estés planteando gastarte 16 euros y luego 16 euros te lo gastas en cuatro cervezas, ¿no? pero para gastarte 16 euros en, una, en unos cascos o en una camiseta o en un cojín o en lo que sea, no, de repente te lo piensas y son 16 ¿No? Pues imagínate lo que, si, si ahí empezamos a tirar para arriba ¿no? en, en el precio, ¿no? si estamos hablando de precios más caros. ¿no? Por ejemplo, ¿no? a la hora de, de diseñar ¿no? y unir eh, diseño, behavioral y eh, negocio. ¿no? Eso, de repente ahí ya puedes, cuando a, a la hora de diseñar un producto, un, una experiencia, un SaaS o lo que estés diseñando, ¿no? tienes que saber bien dónde vas a colocar el precio y por qué. ¿No lo vas a colocar ahí? Sobre todo también ¿por qué? Para poner ese discurso y decir, oye, lo estoy poniendo aquí, no lo estoy diseñando así por esto, ¿no? Y porque eso va a generar más conversión. Eh, o, por ejemplo, si estamos hablando de, de, de otros sesgos también que nos, que nos ocurre mucho, ¿no? Que, es, eh, en inglés es pick and rule, ¿no? Y, el, y en español tiene una traducción un poco extraña, ¿no? Que es, pero bueno, lo voy a decir, es como una regla de, de, de cuando vivimos una experiencia, cuando compramos, por ejemplo, o cuando vamos a una fiesta o cuando lo que sea, ¿no? Es que valoramos esa experiencia en base a puntos álgidos no? y al final de la experiencia, ¿no? Eh, por ejemplo, yo siempre digo, tú puedes ir a una a corte a una fiesta, ¿no? Y vas a estar eh, cuatro horas, estas cuatro horas, estas cuatro horas ahí eh, on fire ahí en la, en la, pues no, pues habrá un momento que vas al baño, habrá un momento que hablas con gente que, pues, pues, pues, bueno, bien, pero que no te supone un momento álgido, ¿no? Pero habrá algún momento álgido, ¿no? eh, o bien positivo o bien negativo, y tendrás un final de la experiencia, ¿no? Si tú diseñas en base a eso, si tú diseñas, eh, o sea, lo que quiere decir es que no, no somos objetivos, no decimos, oye, he ido a una fiesta y me lo he pasado regular, ¿no? Más o menos, no estado las cuatro horas, no tenemos esta forma de pensar. He estado cuatro horas y no me lo, me lo he pasado más o menos, pero he tenido un, dos o tres momentos y el final que ha estado muy bien, ¿no? No, eh, vamos a una fiesta y decimos, ¿cómo me lo he pasado? Bueno, he pasado no, no has estado cuatro horas ahí a tope, ¿no? O por, y entonces esto me lo llevo a un, a un proceso de checkout, ¿no? Por ejemplo, y que y dices, joder, qué fácil ha sido, ¿no? Qué fácil ha sido este proceso de checkout. ¿Ha sido porque el proceso es realmente fácil? Eh, seguramente no, porque vas a tener que rellenar un montón de campos, nombre, apellidos, eh, tarjeta bancaria, tal, ta, ta, no sé qué, no sé cuánto. Pero... Cuanto, si tienes algún momento de ese proceso de checkout, que puede ser algo que haces muy fácil, ¿no? O algo que está muy bien, ¿no? No he tenido que hacer esto, no he tenido que rellenar este campo. He podido pagar con, con PayPal, he podido, lo que sea, ¿no? Un momento de álgido. Y el final de ese checkout también lo cuidas, ¿no? y, y haces, ¿no? Haces que, que sea memorable, ¿no? Y haces que sea, que tenga alguna experiencia. Va a mejorar en la venta, ¿no? Va a mejorar en, el, en esa conversión de ese checkout y va a mejorar. En que vuelvas, ¿no? Que como has tenido una buena experiencia, vuelvas. Entonces, muy importante también, dos ejemplitos tontos, ¿no? Entre comillas, tontos. Eh, pero, pero muy esenciales a la hora de diseñar cualquier experiencia. Y cuando digo diseñar, además, hablo de diseñadores y de no diseñadores, ¿no? Porque hay mucha gente que diseña, ¿no? Alguien que tenga una, una empresa pues no puede tener puede no tener diseñadores, pero está diseñando su producto o, su, o sus procesos, ¿no? ahí de todo esto salen sale mil temas, ¿no? pero, hay, pero hay una parte de fondo que, que, que tiene que, a lo mejor, con, con esto que decías tú de, de, de, de lo que la acha, achacas a los diseñadores, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver muchas veces con los negocios también, que es que históricamente hemos tratado seguramente el diseño como, como la capa de chapa y pintura, ¿no? Es como, oye, mm -hmm. diseñamos todo y luego al final que venga alguien y lo pinte bonito. Cuando, con, por lo que estás diciendo, el diseño, y, y está habido, bueno, claros ejemplos como Apple y otra gente que lo ha entendido muy bien, como que el diseño tiene que estar integrado en el producto y casi en el negocio, por lo que has dicho tú. Si tiene un buen diseño, encima tienes en cuenta pues todos estos ergos y heurísticas, tu producto a la gente le va a gustar más, eh, va a tener más retención, va a usarse más, la experiencia va a ser mejor. Vuelvo al, al ejemplo de Apple, ¿no? Es flipante. O sea, productos más caros del mercado, todo el mundo flipando. Y, y, y cuando los usas es lo mismo, pero, pero saben a lo mejor tocar esas dos, tres, cuatro cosas, no palanquitas que se te meten en el cerebro, ese puntito de experiencia, ese puntito de emoción, ese ta, ta, ta, que hace que de repente tú digas, oye, estoy dispuesto a pagar el doble por este producto y encima se voy a recomendar a mis amigos. Que dices, ¿cómo puede ser? Pero pues si es el doble de caro, pero sí, porque, porque tiene eso. Y, y esa es la magia, yo creo, no del diseño bien hecho ¿no? y, de, y de tener este tipo de cosas. Sí, sobre todo tiene, tiene ese punto, por ejemplo, que es que tiene Apple, ¿no? Ese, ese punto emocional, ¿no? De repente, eh, ese, ese producto que compras, que no solo es un móvil, ¿no? Es un, también un estatus, un estatus social, ¿no? de repente también tiene ese rollo de estatus social, ¿no? De, de, de bueno, de, de aumentar, ¿no? Tu visibilidad, ¿no? Y tener tener tu, tu iPhone, ¿no? Eh, la experiencia que ellos que ellos montan también, sabemos que Steve Jobs también tenía muy, muy en cuenta todo esto, ¿no? Las, las tipografías eh, y demás, ¿no? Y el diseño mismo de los de, de los dispositivos que estaba que estaba haciendo, ¿no? Y ahí tienes, por ejemplo, una, una presentación del iPad 1 de Steve Jobs en, creo que en 2009, 2010 está ahí en youtube eh, donde está utilizando donde al presentar el ipad 1 utiliza claramente o aplica claramente el sesgo de anclaje y de repente dice está presentando el ipad 1 ¿no? termina es un dispositivo nuevo que se parece a un móvil eh, pero no es un móvil es más grande se parece a un ordenador pero tampoco es un ordenador no y demás no es un dispositivo nuevo ¿no? y de repente le tiene que poner un precio ¿no? y entonces en esas presentaciones tan cuidadas que hacía, que hacía el amigo Jobs, no, eh, eh, de repente pone de repente pregunta algo así como ¿qué precio que, creéis que, que debemos poner al iPad 1? ¿no? y detrás suyo en la, la pantalla no se ve de repente, dice dice bueno los expertos ¿no? habría que saber qué, qué expertos no pero dice los expertos me dicen que debería estar en los mil dólares no y hace un poco la gracieta y dice, bueno, vale, lo ponemos a 999, ¿no? Para, <coughs> perdón, para que no sean 1000. Y detrás suyo en la pantalla hay un 999 enorme, ¿no? Eh, ahí escrito durante un, un minuto, minuto 10, minuto 20, más o menos. Para luego decir, ¿no? Y, empieza así, y sigue con 999, 999, 999, ¿no? ...para luego decir, bueno, pues, nos, pues lo vamos a poner a 499, ¿no? Y de repente el precio de 499 baja, ¿no? Con una animación baja y rompe, ¿no? El 999 y hay aplausos, ¿no? ovaciones, estas cosas, ¿no? ¿Qué es que que acaba de hacer ahí Steve Jobs? Nos acaba de, acaba de utilizar, me no Acaba de, de utilizar ciencia del comportamiento. El, en este caso, ¿el qué? En el centro de anclaje. Nos ha anclado en un precio más alto, nos ha anclado en el 999... Para luego darnos un 499, que es la mitad, básicamente, y que lo que hace es que percibamos, una vez más, percibir, no psicología cognitiva, percibimos ese precio más barato de lo que es. ¿Por qué? Porque nos han clavado en el doble antes, ¿no? Entonces, eh, un, un ejemplo más, ¿no? Y, pero tantas compañías, ¿no? Estamos hablando de Apple, pero, Corti, pero eh, podríamos hablar de Airbnb, Podríamos hablar de Etsy, que a lo mejor no es tan, tan conocida, ¿no? Eh, podríamos hablar de, eh, de Booking, ¿no? Por supuesto. Booking, alguna, alguna triquiñuela ha hecho con la escasez hace tiempo, ¿no? Pero, pero, bueno, se está ahí recuperando. Eh, podríamos hablar, por supuesto, de Netflix, ¿no? Eh, podemos hablar de Expedia. Podemos hablar, o sea, de muchas, muchas empresas que utilizan, que aplican, podemos hablar de Spotify, que, que, que aplican mi Hebra Design de una manera muy buena y la aplican para vender más, ¿no? O para, para tener más éxito, ¿no? Para tener más, más conversión, ¿no? Al, al fin y al cabo, o vender más o conversión en cualquiera de sus vertientes, ¿no? Claro. En estos ejemplos, por ejemplo, que has puesto, que es, que es buenísimo, ¿no? La IPA del efecto de anclaje, que lo vemos lo vemos en muchos lados y muchas veces no somos conscientes, ¿no? Es lo que está detrás de, final, de los esquemas de precios de muchos SaaS. Y además, que, que es justo lo que tú has dicho, es, en el fondo no sabemos cuánto valen las cosas. O sea, no tenemos ni idea. Yo pongo el ejemplo siempre cuando voy al taller. Yo cuando voy al taller, para algo, nunca sé si van a ser 10 100 o mil. Y sincero, o sea, tengo una preferencia de que sean 10 pero es que me dicen algo y me digo, pues, pues, será no tengo ni idea, yo el taller del coche no sé nada de coches, no tengo absolutamente ni idea. La mayoría de los usuarios cuando compramos algo, a ver si vas a comprar, eh, yo qué sé, una lata de cerveza, pues te haces una idea, ¿no? Pero si los productos no son cotidianos o tienen algo especial o algo mágico. En el caso del iPad yo creo que es buenísimo, pero era un producto nuevo. Tú no tienes una referencia mental de cuánto vale. Entonces, el, el, el usar, como has dicho tú, el ejemplo este de PGV del design, ¿no? de, oye, te han un precio. Como no sabes qué precio tiene, yo te voy a anclar el precio que yo quiero que, que, que partas para que luego tu percepción de valor sea distinto. Y esto pasa en muchos lados. A nosotros, por ejemplo, a Produja, que nos ha pasado con, con, con el servicio que vendemos? O sea, a lo largo del tiempo ha ido creciendo y al principio decíamos, o lo vendíamos por, por muchísimo menos, decíamos, joder, se nos va la olla. Se nos...". No, no, es que a veces nos autolimitamos, ¿no? es decir, que quizás el pricing y, y cómo lo formulo y cómo lo pongo, incluso cómo lo diseño a nivel físico, y, y me va a permitir que venda más o menos fácil y sin embargo no lo tenemos en cuenta cuando diseñamos un producto o servicio. ¿no? O sea, fa falta hacer ese pensamiento. Total, y las, las empresas, no las startups ¿no? y empresas normalmente eh, les pasa esto, ¿no? que de repente dicen, oye, vamos, y tienden a, a poner un precio más barato. ¿no? Es lo que, lo que suele pasar, ¿no? Como os ha pasado ahí en Product Hackers, ¿no? En principio, ¿no? Tienes a ponerlo más barato, ¿para qué? Porque dices, bueno, tengo un cierto miedo, ¿no? No sé si lo, si, lo, si, lo, si lo pongo más caro, si lo voy a vender, ¿no? No lo voy a vender, si lo van a utilizar, si lo van a querer, si le va a parecer demasiado caro, demasiado barato y demás, ¿no? Y no depende del precio, como bien dices, no depende del precio. Depende de cómo tú estés encuadrando esa, esa decisión, ¿no? que también es otro, es otro de los de sesgos los que tenemos, ¿no? Ese efecto encuadre, ¿no? Entonces, depende de cómo esté siendo tu propuesta de valor, por supuesto, ¿no? Pero también depende de cómo la muestres. ¿no? La propuesta de valor tiene que estar ahí, ¿no? Está claro, ¿no? tiene que ser relevante, tiene que, estar, eh, tiene que tener claridad, etcétera, etcétera. ¿no? Pero es verdad que vivimos, que es lo que también es otro insight.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 para lograr reducir o eliminar esa incertidumbre, ¿no? Porque, y, y, por ejemplo, podría decir, pues, ¿cómo Dani ya? Muy bien, pero ¿cómo, cómo le eches a hacer esto, no? Bueno, pues, una de las cosas que podemos utilizar es una emoción, ¿no? una emoción que es la emoción de la anticipación. ¿no? La anticipación es una emoción. Entonces, eh, cuando tú eh, vendes lo que sea, cuando tú quieres que alguien use tu producto lo que sea, no, no solo tienes que ir Está claro que no debemos ir a las características y sí que debemos ir a los beneficios. Hasta ahí, creo que todo en el mundillo lo tenemos claro. Vale, pero hay que ir más allá. ¿no? Hay que decirle al, al, a las personas, a los usuarios, ¿no? ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? O sea, no, solo, no solo tu producto o tu servicio tiene estos beneficios, es cómo la persona lo va a utilizar después. Díselo, dile, dile a las personas, oye, cuando compres mi producto tienes que hacer esto, esto y esto y esto. O oh, si haces esto, tal, tal, si se lo muestras, si le dices un poco, si estás viendo un poco cómo se utiliza, ¿no? Y demás, ¿no? Eh, va a ser muy importante, ¿no? Va a generar más conversión. Por ejemplo, en el terreno de los, de los SaaS, ¿no? Me encuentro con muchas páginas en el que, en, en el header de la página, ¿no? En, la, en, el, en el above default, ¿no? en, la, en el primer pantallazo sin hacer scroll que tienes de, de la página... Me encuentro con un sas y con una imagen de, eh, de banco de imágenes de alguien sonriendo o alguien en un ordenador ¿no? o alguien, alguien así, ¿no? Entonces, esas, esas imágenes gen no generan conversión porque lo que, lo que puedes utilizar es la anticipación. ¿Cómo? Mostrando el producto, mostrando un poquito, no quizás es un GIF, algún GIF animado. Eh, de, de, de lo que es el, el SAS, ¿no? De cómo funciona, ¿no? En un, una pantallita de ordenador y ver pues, si es para eh, agendar reuniones, pues ver, ver cómo se agendan, ver qué si le explicas aquí aquí, algo rapidito, ¿no? Algo, no hay un vídeo de, de media hora, sino un, un vídeo de un minuto o una imagen simplemente donde se vea. Y como ya estás anticipando cómo se utiliza, cómo se ve, ¿no? Eh, genera más conversión, ¿no? Tan, tan tonto entre comillas y tan simple como esto porque esa es otra de las de las ventajas no de, de utilizar y de aplicar vigebra design que es entre comillas barato que los costes los costes son muy bajos muy muy bajos bueno el coste puede ser el tener a alguien que ¿no? que controle Vigibral, no pero eh, o aprender tú mismo a, a aplicarlo no pero normalmente las soluciones que damos desde, desde el diseño del comportamiento son soluciones que ya de hecho tienen que tener, tienen que ser fáciles de implementar, que esto también pasa con CRO, ¿no? también pasa con. ¿no? Cuando, vas a, cuando estás aplicando conversión, ¿no? Y normalmente suelen tener cierto grado de creatividad, entre comillas, pero creatividad cognitiva, ¿no? Creatividad sabiendo ¿no? que lo que vas a hacer. ¿no? Eh, es algo que va a impactar ¿no? cognitivamente al usuario. ¿no? no tiene que ver con la creatividad mmm, dicha así de, de, de, en otros ámbitos, no del arte o demás, ¿no? sino que es otro tipo de, de historia. ¿no? Son soluciones eh, que, que, que van a ser más sencillas de implementar y van a generar mucha conversión. Con lo cual, mm. pues, pues eh, casi es, es, es tonto, ron, no, no, no utilizarlo. ¿no? Claro, es que yo creo que, de hecho, hay un enfoque como más de, de producto, ¿no? Tradicionalmente, cuando te encuentras un proyecto, un, un, un problema de, de usuario, tradicionalmente los equipos de producto lo que hacen es meter más mierda. O sea, decir, va, ¡Ah, pues, ahora vale, a cinco funcionalidades tal, tal, tal, que va casi en contra de todo esto que estamos hablando. Es decir, al final, por lo general, cuando hay un problema es que es muy complicado para el usuario. Por muy fácil que nos parezca, porque los usuarios nos gustan lo simple. O sea, yo como usuario reconozco que ni leo, ni o sea, lo, el manual de instrucciones jamás. Entonces, o, o, o, o me lo pone muy fácil o más perdido. Y sin embargo, cuando vemos que el usuario no hace algo que queremos, solemos tender a complicarlo en lugar de simplificarlo o a tratar de hacer este pensamiento de ¿por qué, por qué el usuario eh, es, no está entendiendo esto? Voy a, voy a entender cuál es su proceso mental, que es un, un poco lo que hace el Vigibro, ¿no? Es, oye, que, ¿cómo procesa este usuario la información? Oye, y a partir de aquí, pues, lo que dices tú, esa creatividad para ver cómo resolverlo, pero primero hay que entender el por qué, ¿no? Ponerte a lo loco a hacer cosas. Total, si sí, ahí sí puedes tirar de de ese cualitativo ¿no? de ese research no de esa pequeña investigación para ver que a veces eh, no tienes eh, porque hay empresas que no se pueden permitir hacer un, un research no tienen no tienen eh, capacidad para hacer investigación de usuarios pero siempre puedes acudir a, estos, a otros sitios para ver ese ese cual no puedes acudir a reseñas de apps no puedes acudir a acudir a foros puedes hacer ciencia de investigación incluso puedes hacer un, un eh, lo que llamamos un test de guerrilla no de repente con, con, con ese friends and family o ¿no? con, con ciertas personas, ¿no? Preguntarles directamente tú, ¿no? Oye, ¿cómo percibes esto? ¿Cómo esto? ¿Cómo...? ¿no? Investigar un poquito antes, ¿no? Pero incluso si no puedes, y tú lo acabas de decir, eh, siempre la facilidad, la facilidad es un win-win es un siempre, ¿no? La facilidad cognitiva, ¿no? Es el, es el, es el punto, otra vez más, eh, otra vez más hablando de cómo eh, efectivamente por ejemplo un precio no eh, no tiene por qué ser una eh, no tiene que ser ni, ni por qué ser una barrera ni por qué ser un driver no una palanca de, de conversión ¿no? la palanca o la conversión posiblemente la tengas más en la facilidad que en el precio ¿no? puedes tener algo puedes pagar algo bastante más caro simplemente porque es más fácil ¿no? No estamos hablando, imagínate, no estamos hablando entre 20 y mil 20 euros, entre 20 euros y mil bueno, pues no, claro, lógicamente, ¿no? Pero sí estamos hablando, imagínate, entre 25 y 200 euros, por ejemplo, con la polaridad que tienen esos dos precios, ¿no? Estamos hablando bastante, ¿no? De 10 veces, 10 veces más, ¿no? O de, o de 5 veces más, ¿no? Entonces, aplica eso, ¿no? Pero hazlo fácil. ¿no? O sea, logra que, que, tu, que tu producto, que tu servicio y demás, ¿no? Tenga esa facilidad, ¿no? Aquí te pongo un ejemplo que, que suelo poner bastante también, ¿no? La, la página de captación de Netflix, ¿no? Que llevan un montón de, de años con ella. Yo, yo sigo a Netflix, ¿no? Eh, eh, sigo Netflix en cuanto a los cambios que va dando, ¿no? Los, los, y las cosas que va haciendo de conversión y demás, ¿no? En su página de captación, eh, me podría hablar Netflix, imagínate, de, de que, tiene, de que eh, tienes para, para hacer varios perfiles, ¿no? Te puedes configurar varios perfiles, que tienes un montón de filtros, que tienes eh, capacidad de, de darle lo, que el algoritmo lo que te gusta, lo que no te gusta, o sea, tienes un montón de funcionalidades de, de Netflix que molan, ¿no? Que están bien, ¿no? ¿Las, ¿Las ponen en su página de captación? No, no. ¿Qué hacen en su página de captación? En su página de captación utilizan sobre todo dos cosas. Están derribando barreras, que es una de las también, de las de, que te adelanto también, una de las cosas que tenemos que hacer siempre de, de Vigibral Design. Nos tiramos siempre a los beneficios en lugar de, de ver primero las barreras. Primero derriba las barreras y luego ya te lías a los beneficios. ¿no? Que lo que pasa que tendemos más a los beneficios porque es... Más fácil, ¿no? Y porque, eh, y porque como seres humanos tendemos a eso, ¿no? Nos gusta más ¿no? eso, ¿no? Pero primero derriba derriba las barreras. ¿Cómo derriba las barreras Netflix? Pues la barrera de si voy a encontrar eh, todas las pelis y todas las series que, que me van a gustar. Barrera de si voy a can voy a poder cancelar cuando quiera, ¿no? Bajo compromiso. ¿no? Barrera de si voy a poder verlo en mi tele y no voy a poder en mi tele, en mi tele, porque a lo mejor mi tele no tiene, no es una Smart TV. Entonces, no sé si voy a poder verlo en mi tele o no. Barrera de si voy a poder verlo luego en mi móvil, porque voy a ir en el metro y no voy a tener conexión, o voy a gastar los datos de mi móvil viendo eh, tirando de, de Netflix. ¿no? Barreras, barreras, barreras, barreras, barreras. Y la van derribando, os animo a que, a que entréis eh, después de, de escuchar esto, a la página de captación de, de Netflix. ¿no? Ahora, si estáis logados en, en, el, en el navegador, pues os deslogáis un momento y veis ¿no? ¿Qué, es, qué está haciendo ahí. Entonces utiliza eso, derribar barreras y la repetición. La repetición, igual, no es otra y corta y es otro patrón de conversión, ¿no? Ah. ¿Por qué? Porque la repetición es algo con, los que la, con lo que las personas nos sentimos a gusto, ¿no? Nos sentimos seguros, nos sentimos confiados, ¿no? Otra vez más, una unión de, eh, de cómo diseñar mejor, ¿no? De cómo diseñar algo, y repito que diseñar no tiene, tiene que ver con diseño, pero no necesariamente, ¿no? Mejor que cuentes con alguien de diseño, pero si no cuentas con bueno, él, tampoco lo puedes, lo puedes aplicar. Pero eh, tienes esa, esa. Eh, tienes que tener en mente ¿no? que utilizando la repetición vas, vas a, a diseñar mejores experiencias. Aunque sea solo por diseñar mejor experiencia, porque sea mejores experiencia. Ya vamos a quitar la ventana en medio que no deberíamos, ¿no? Pero vas a tener mejores experiencias. ¿Por qué? Porque la gente repitiendo una y otra vez que puedes cancelar cuando quieras, repitiendo una y otra vez que puedes eh, que vas a poder eh, ver todas las películas que, que desees y más, que lo vas a poder ver donde quieras, etcétera, etcétera, como hace Netflix, ¿no? Eh, al final vas a lograr que alguien se suscriba a Netflix, ¿no? Simplemente utilizando eso, ¿no? Y ya digo, sin eh, de repente sacando, simplificando, como tú decías, el mensaje, ¿no? Utilizando dos o tres cosas, eh, cancela cuando quieras todas las series que desees y eh, donde donde las quieras ver y otra cosa más, ¿no? Y repitiendo eso todo el rato. Y ahí claro. lo tienes. ¿no? Justo este, esta, esta parte es súper interesante, ¿no? Lo que, que tiene mucho que ver, ¿no? Derribar barreras con anticipación sí. y demás, porque muchas veces anticipamos problemas. A mí me, yo, yo, yo estoy recién mudado, ya he tenido que comprar un mogollón de cosas para la casa y tal. Y me he visto en muchas de estas de ir a comprar algo que me gusta, que es relativamente caro, que necesito y digo, jo, ¿y esto me entrará, no me entrará? ¿Lo podré devolver, no lo podré devolver? Y al final no estás preocupado, a lo mejor no, no te preocupa tanto gastarte 20, 30 euros más. O sea, porque al final, como nos hemos mudado y hemos hecho mil compras, tu presupuesto es relativamente alto. Es decir, no estás mirando el euro. Lo que sí que están mirando es, no me quiero comer esto. O sea, lo quiero poder devolver. Entonces, esos miedos del usuario, que, que los tenemos, lo que has dicho tú, que el, muchas veces nos centramos en lo bonito, pero no nos centramos, oye, que... ¿Qué le acojona al usuario antes de comprar? Por lo que has dicho tú, me, me lo cargo. O sea, oye, que ha funcionado, que esto lo hemos visto mil veces. Money back, quarantine, ¿no? o sea, te garantizo que te devuelvo dinero si no te gusta. En e-commerce, lo de las devoluciones que ahora empieza a cambiar, pero mientras había que acostumbrar al usuario a comprar online devoluciones gratuitas y sin problemas ¿Por qué? Porque es, es tu, tu miedo es ese, que compre algo que no me sirva. Oye, no te preocupes, devuélvelo. Si derribas miedo, la mitad está hecha. ¿no? Luego, luego tío, evidentemente, tienes que, que, que luego cumplir la otra parte también. Total, yo, lo pongo, yo pues siempre pongo el ejemplo de una bici eléctrica, ¿no? que se entiende bastante bien. ¿no? Tú la bici eléctrica ¿no? la puedes vender y puedes decir, oye, pues eh, qué autonomía tiene no? la batería, que pesa más o pesa menos, ¿Que las puedes extraer o no extraerla, eh, que, que tiene este grosor de rueda o tiene este manillar o tiene este, lo que sea, este sillín más cómodo, más tal, lo que sea, ¿no? son beneficios. ¿no? Pero de repente es que a lo mejor estás tratando eh, con con personas que quieren comprar esa bici eléctrica pero no saben eh, imagínate o tienen el miedo de la puedo dejar en la calle me la van a robar la puedo subir puedo me, me va a caber en el ascensor para subirla a mi casa porque yo no tengo sitio donde dejarla habrá gente que tenga sitio para dejarla abajo en el portal en algún sitio o habrá gente que no me cabrán en el ascensor y, y si no, eh, y, y mil cosas más, ¿no? Eh, puedo retirar la batería, si retiro la batería y me la subo, entonces no me la van a robar porque va a ser una bici más, ¿no? Mil incertidumbres ¿no? y mil dudas, no mil barreras, ¿no? barreras sobre todo psicológicas, ¿no? Que ah. eh, van a hacer, va a pesar mucho para cuando yo me la lleve a algún sitio, voy a poder con ella, no voy a poder eh, llevarla, ¿no? Mil barreras que por mucho que enseñes tú beneficios y por mucho que me quieras vender, que corre mogollón la... Eh, la bici, que es la leche, ¿no? Si no me derribas antes la barrera de si voy a poder guardarla en mi casa o no, pues, pues enséñame lo que te dé la gana que, o lo que tú dices, ¿no? Si voy a comprar un sofá y de repente no sé si me va a caber en, en el salón o no o si o lo que sea, ¿no? Por espacio por, o por, no sé, por, por cualquier eh, motivo. No sé si lo, como tú has dicho, si me lo voy a comer o no, pues primero derriba la barrera de que no te lo vas a comer y luego ya le muestras lo, que, lo demás, ¿no? Los beneficios. Pero primero derriba las barreras. Claro. Aparte, eso tiene. Relativamente algo que ver con, con algo que en Vieje se habla mucho, no es la, la versión a la pérdida también. ¿no? Es decir, uh. curiosamente a los humanos nos fastidia más perder algo ¿no? que el potencial ganar. Entonces, claro, nuestro cerebro tampoco está balanceado ahí. A veces pensamos, no, si, si te doy lo mismo que pierdes o un poquito más, ya no, no, no, no, amigo. El, el, el usuario prefiere, prefiere no perder a ganar, que es curioso. Total, efectivamente, esa versión de la pérdida está, está ahí, ¿no? Ese, ese miedo, una vez más, demuestra, no, eh, precisamente otra vez más, no lo como cómo decidimos y cómo pensamos, ¿no? Con esa ansiedad, no con ese miedo de oye, no sé si perderlo o no. ¿no? Y aquí, por ejemplo, eh, para eh, se pueden crear productos contando ya desde el principio lo que, lo, lo, también lo que decías antes, ¿no? Eh, se tiene que contar con diseño antes, ¿no? Desde, desde el principio, incluso desde la conceptualización del producto, ¿no? Y con Vigibral, por supuesto, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a Duolingo, ¿no? Duolingo, ¿no? ¿Qué hace, ¿Qué hace Duolingo? Pues utiliza esta persona la pérdida. Bueno, Duolingo y casi todas las aplicaciones que tienen el modelo freemium, ¿no? Ahí uh, utilizan, hay, o hay dos principios psicológicos corriendo ahí muy fuertes, ¿no? Uno es la presión de la pérdida, otro es el efecto dotación, que normalmente van unidos el uno y el otro, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Eh, es, me das algo gratis, ya lo poseo, ya lo tengo yo en mi móvil, ya lo estoy utilizando, ya es mío, ya lo he incluso personalizado, estoy haciendo yo mi, estoy haciendo mis avances, ¿no? en el caso Duolingo, ¿no? Y de repente, eh, bueno, llegas hasta un sitio donde tienes que pagar, ¿no? Te, dan, te lo dan gratis para que lo pruebes, ¿no? Pero luego tienes esta parte de, oye, pues eh, hasta aquí te lo he dejado, pero luego, eh, a ver, que yo, te lo, yo he creado esto para ganar dinero, no, para, no solo para que tú lo hagas gratis, ¿no? Y entonces, que esto es, esos dos principios ecológicos van a estar ahí muy fuertes. Es mío y me duele, es mío y ya lo, le doy más valor porque es mío. Ese es el efecto de dotación, ¿no? Eh, y... Voy, temo perderlo, no quiero perderlo, ¿no? Eh, Tengo una aversión a perderlo, ¿no? A perder esto, eh, porque es mío, lógicamente, y entonces, bueno, eh, ahí pues tendrás que pagar si no quieres perderlo, ¿no? O tendrás que hacer lo que te pidan que hagas si no quieres perderlo, ¿no? Entonces, dos, eh, dos sesgos, ¿no? Dos principios psicológicos que se pueden aplicar también, pues desde la conceptualización de un, de un servicio, de un producto, ¿no? Claro. Eh, quería también coger, porque lo has pasado por encima, me parece muy interesante, eh, que viene a ser que, que esto del video no, no requiere grandes inversiones. Es decir, y, y te voy a hacer la pregunta más directa, ¿esto es solo para grandes empresas o, o cualquier no. tipo de empresa lo puede aplicar? No, de hecho, cuando, cuando yo empiezo a enseñar todo esto, eh, aparte de, tampoco voy a ir de... de, de de, de naif, ¿no? ¿no? De, de, de, de tal por la vida, ¿no? De, de humilde por la vida, ¿no? Lo, lo monto también para ganar dinero, lógicamente, ¿no? Pero también lo monto a sabiendas de que las, de que las pymes, ¿no? De que las empresas más, más pequeñas eh, ya no es que lo que, que les venga bien, es que lo necesitan, ¿no? Lo necesitan, ¿no? Porque están, están eh, compitiendo con empresas grandes que lo están utilizando, ¿no? Y con incluso... Con, con empresas o con marcas que eh, solamente porque tienen más, eh, más dinero y son capaces de hacer, imagínate, eh, más campañas de, de, de publicidad, de televisión y demás, ¿no? ahí hay un, un, un principio psicológico grandote, ¿no? que es el, el efecto de mera exposición, ¿no? que, bueno, pues que dice simplemente que tú vas a preferir una marca frente a otra simplemente porque estás más acostumbrado a verla. ¿no? estás más acostumbrado a los impactos, ¿no? la ves todo el rato ¿no? y entonces cuando te muestran una nueva ¿no? que, que va a competir con esa, solamente, aunque la nueva sea mejor, solamente porque la, con la otra la ves todo el rato ¿no? y te vas a sentir eh, más, eh, más seguro, más confiado con ella. Aquí Google, Google hizo una, una alianza con, un, con una agencia que se llama The Behavioral Architects, ¿no? hicieron un, un experimento que se llama The Coding Decisions, eh, que lo buscáis y seguro que ahí lo tenéis, en YouTube yo creo que también hay una presentación, eh, que lo que hacen es precisamente esto, no le, le, le presentan a la gente dos productos, ¿no? uno real ¿no? y uno fake, ¿no? uno inventado, en varias categorías, en relojes, en servicios de internet en casa, ¿no? en móviles, en muchas cosas, ¿no? dos marcas. Y entonces, en, en un escenario de igualdad, de, de igualdad de condiciones, es decir, la gente se enfrenta a los dos y ve el móvil, el móvil eh, o el servicio de internet de marca conocida y el nuevo que no tiene por qué conocerlo a nadie, ¿no? Y ¿qué hace la gente? Elige, aunque el otro sea mejor, aunque la marca nueva sea mejor, tenga más cosas ¿no? o tenga más beneficios, eligen en un alto porcentaje, un 80-90% la marca conocida. ¿Qué pasa? Empiezan a dotar a la marca fake de vigebra, ¿no? Empiezan a meterle, ¿no? Empiezan a dotarle de estos principios psicológicos, ¿no? Y entonces, cuanto más principios psicológicos le, le introducen, ¿no? Más se produce ese cambio de decisión de uno u otro, ¿no? Hasta un 70%. Hasta un 70% de gente empieza a preferir más la marca fake, pero que han dotado, ¿no? Que han, que, que han hecho, ¿no? Que han aplicado ahí vigebra Design, ¿no? Frente a la marca conocida, ¿no? Y eso tiene una potencia brutal, ¿no? Para ya, ya solo con ese experimento, ¿no? Pero es que lo tenemos, eh, lo tenemos en, en muchísimos más experimentos. Siempre digo, además, que la ciencia del comportamiento es una ciencia y, como ciencia, eh, se ha experimentado, ¿no? Entonces, viene, viene ya con, con, una, eh, eh, con una seguridad, ¿no? Con una seguridad de que eso va a funcionar, ¿no? Entonces, eh, pues pues bueno, ahí están los, lo, ahí están los, los datos hablan, ¿no? Como claro. los objetivos, ¿no? Esto que has, que, que has contado, que es, es muy chulo, me recuerda un poco al experimento este típico de, de, de creo que era de Caneman, de las galletas. De, de, de la tengo, de, primera vez. Eh, sí, no oh. será marmelada, galletas, que, que tienes, yo, yo lo he leído como dos botes de galletas, uno medio lleno y otro medio vacío, y que la gente prefiera sí, el no. medio vacío, porque enti entiende que como lo ha comido más gente, debe ser la galleta es buena, no es, oye, no cuando sé. no tenemos ni idea, cargamos, en, en tu ejemplo has dicho, oye, ca cargo de me mejor una marca porque la conozco, le doy, le doy una dotación mía, pero que es totalmente algo que, que yo tengo en mi cabeza, no conozco una marca, conozco otra, me quedo con la que conozco porque le doto de cosas mejores según mi cabeza, si no conozco, en función de lo que vea, de lo que hacen los demás, en este caso, cuando pienso que los demás han comido más de una, pues serán mejores, porque como no tengo otro criterio para elegir, lo que hace, lo que hace nuestra hace es rellenar huecos, ¿y cómo lo rellena? Pues de, de este tipo de fórmulas, ¿no? Que es muy curioso. Efectivamente, justo es ese, ese terreno de incertidumbre que comentábamos antes, ¿no? De que vivimos en él, ¿no? vivimos en, en, ese, en, ese, en ese incertidumbre constante, ¿no? Por más que no nos guste <coughs> pensar... <coughs> perdón, pensar que es así. ¿No? Entonces... Efectivamente, que un atajo, un atajo mental más, ¿no? Uh -huh. En lugar de, fíjate, en este caso de las galletas, ¿no? En lugar de pensar no y pararte un momento y, de, y evaluar, ¿no? Y decir, oye, eh, entre un bote de, de vacías y un bote de llenas, pues, mmm, bueno, pues lógicamente voy a coger las llenas, que no sé, que, que bueno... Hay más, más, hay más, yo qué sé. O hay más, me da igual, me da igual coger uno de otro, ¿no? Claro. Pero de repente esa influencia social no va a hacer que va a hacer que decidas, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, la influencia social, Corti, es de, las, de los más potentes que yo me he encontrado y yo creo que lo más potente, el más potente que hay, eh, eh, el principio eh, psicológico más, más potente, ¿no? Y eh, aquí me, me hace mucha gracia una persona, yo siempre pongo el ejemplo, bueno, yo vi mucha gente, ¿no? De, de, de mi mundillo, de este mundillo o de esta disciplina, por el ejemplo de los dos, de tú vas a, una, un, a un sitio, a una calle o a un, eh, o a un barrio que no conoces mucho, ¿no? y te encuentras, vas a comer y te encuentras dos restaurantes, ¿no? uno que está petado y otro que no hay nadie, ¿no? pues ¿cuál eliges? A no ser que tengas una preferencia grande, que siempre lo digo también, hay gente que tiene una preferencia grande, no le gustan las aglomeraciones, pues vas a ir al, al vacío. Pero la inmensa mayoría va a elegir cuál, el petado, ¿Por qué? ¿Por qué es mejor el restaurante? No tienes ni idea. No, no, lo, no lo conoces el restaurante. ¿Por qué es mejor la comida? No tienes ni idea, no sabes cómo es la comida. Eh, lo eliges simplemente porque hay esa influencia social, ¿no? Y de repente tienes ahí un montón de gente y entonces tu mente dice, bueno, si hay mucha gente, será porque es bueno, ¿no? Y entonces, eh, súper importante esto, ¿no? Y, me, y hace poco uno de mis alumnos me decía, Dani, <ríe> es que... ¿No sabes cuánta razón tiene, Digo, sí sí, sí, sí, sí que lo sé, ¿no? Pero me decía, estaba en la playa con mis hijos, ¿no? Eh, tenían que comer a las tres y media y tenía que elegir, ¿no? Entre dos restaurantes, ¿no? Y entonces, efectivamente, se encontró con, esta, con este dilema, ¿no? Con esta, con esta situación, ¿no? Uno petado y uno vacío. Y, sí, claro, y dice, claro, y, y elegí el petado, ¿no? Y va con sus dos niños, ¿no? Y dice, claro, craso error, porque tardamos mogollón de comer, en comer, porque los niños ya, pues claro, eh, tenían que comer y, y se pusieron ya pues, a llorar, a quejarse y demás, con toda la lógica, ¿no? Eh, y de repente, decía, claro, yo tenía que haber elegido el, el restaurante menos lleno, aunque hubiera sido peor, pero los niños hubieran comido su hora, ¿no? Y yo hubiera estado más tranquilo y más feliz, ¿no? Y de repente, esa influencia social es tan grande, ¿no? Tan, tan, Tan, tan, tan, tan, tan potente ¿no? que hasta en una situación de estas, ¿no? en las que oye, tiene que comer tus hijos, ¿no? Y de repente eliges, ¿no? Y no, no, no es culpa de este, de este chico, ¿no? eh, ni culpa de nadie, ¿no? Es, es sesgo tan grande que nos, que nos atañe. ¿no? Entonces, por ejemplo, y aquí termino para, para unir, por ejemplo, para bajarlo a una startup, ¿no? ¿Qué ocurre con una startup? Ocurre que normalmente no se conoce lo suficiente, ¿no? por algo es una startup ¿no? que ha empezado, ¿no? quizás, o en un momento en el que empieza, ¿no? y que no sabes, ¿no? que Al, que alguien que, un usuario que se acerque a esa web, ¿no? a esa app, o, o esa comunicación, ese marketing que, están, que estás haciendo, ¿no? y de repente tiene la incertidumbre, oye, ¿esto lo, lo, lo estará usando gente? ¿Lo estará comprando gente? Voy a ser yo el único raro que va a comprar, el único friki. O esto lo voy a comprar y luego mi marido o mi mujer me va a decir que soy gilipollas por, por haber comprado esto. Entonces, ¿qué puedes utilizar? ¿Qué puedes aplicar? Una influencia social. ¿no? Di cuánta gente ya ha confiado en ti, en tu startup. ¿no? Dilo, di, oye, eh, tantas mil personas están confiando ya. Ojo con el dato además. No es que han confiado, están confiando. No es lo mismo. Entonces, debe, debe existir ahí una, un presente, ¿no? Están confiando en este momento, ¿no? Entonces, súper importante para esto. Y eso, ponlo a primer nivel, no lo pongas abajo de todo. ¿no? Entonces, mucha gente, muchas startups, muchas empresas utilizan, bueno, pues las reseñas, ¿no? Pero las ponen al final, casi en el footer de la de la página, ¿no? al final de la de la experiencia, ¿no? y no es no estoy diciendo que las pongan todas arriba, ¿no? pero sí que arriba del todo en esa voz default, ¿no? en esa, en ese, en ese header de la página, visible, muy visible, ¿no? indica que muchas, si sí, es verdad, lógicamente, uh -huh. indica que muchas personas ya están confiando en tu empresa, en tu startup, en tu producto, en tu servicio, en tú lo que sea. Porque será. Esa palanca para que alguien diga, ostras, si hay mucha gente, si hay tantas mil o tantas, tantos, tantos cientos confiando, yo también puedo hacerlo porque tantos cientos no van a, no van a haber confiado ni están confiando en esta empresa porque sí. sí, sí es Es muy buen ejemplo. Bueno, a mí, tenemos mucha historia de con miedos internos, ¿no? nos cuesta mucho. Eh, y, y te pongo el ejemplo porque a mí me pasa yo soy una persona que tiene una preferencia brutal por, por sitios más vacíos o sea, a mí no me gusta ir a un sitio saturado y me sigue pasando lo de no darme bien, lleno sí. vacío de, de, de, de, de, de me voy a, a veces me voy al vacío diciendo soy normal o sea vaya a una experiencia malísima porque cómo puede ser que esté vacío y a veces simplemente es porque el que está lleno pues se han juntado a un grupo de amigos y se han, lo han llenado es decir, que muchas veces no, no entendemos el contexto, pero te vas con, con sobre todo con el remordimiento de la estaré cagando. O sea, yo creo que esa sensación de equivocarte, ¿no? De, o de pérdida, de perder algo, de equivocarte, no poder... Eso como que nos lastra muchísimo. Somos como más, más tendentes a, a, a lo que decíamos antes, ¿no? A no queremos perder, aunque podamos ganar algo. Y eso lastra mucho la toma de decisiones. Y es, es, es muy curioso lo que has dicho tú, que tomamos malas decisiones simplemente por esto. Total, ahí tienes a, a un psicólogo, a Schwarz. Eh, que precisamente habla de, de que de, la, de esa sobrecarga cognitiva, cuando tenemos muchas opciones ¿no? o opciones muy complicadas, ¿no? no solo nos cuesta más decidir cuántas más opciones o más complicadas son, ¿no? por eso hay que reducir en lugar de simplificar, ¿no? lo que decías antes, ¿no? hacerlo más fácil, ¿no? sino que además cuando decidimos en esos entornos ¿no? de, de muchas opciones, y ahí tienes a cualquier e-commerce, eh, cualquier e a cualquier retailer, hay de, de camisetas pueden tener, ¿cuántas? 20, 30. Con que tuvieran 8 ya sería, ya sería una sobrecarga. Eh, ¿Y eh, qué ocurre? Cuando decides en esos entornos de mucha sobrecarga, lo que ocurre es que vas a tener más insatisfacción. ¿no? ¿Por qué? Porque vas a, vas a ver tantos productos a lo mejor que se parecían unos a otros, ¿no? que, que te gusta uno te gusta otro, que no sabes cuál elegir, si uno u otro, ¿no? que de repente cuando por fin eliges no te sientes bien contigo mismo. ¿no? porque dices, ostras, a lo mejor tiene que haber elegido otro, a incertidumbre, a lo mejor, y sí, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, eh, efectivamente pasa, pasa esto, ¿no? Hay que, hay que controlar bien, ¿no? Otra razón más, ¿no? Para, para aplicar mi Design, para pensar, ¿no? Cómo, cómo esa persona se va a sentir después, ¿no? De, de, de utilizar tu producto o tu servicio, ¿no? Entonces... Totalmente de acuerdo ahí que, que efectivamente que hay que pensar ¿no? en eso, ¿no? en, cómo, en cómo te vas a sentir ahí, ¿no? Cómo, cómo, no solo cómo va a ser la experiencia, sino cómo va a ser después ¿no? de, de, de comprar, ¿no? Y ahí, pues simplemente con esta con en logrando reducir, por ejemplo, reducir de una forma inteligente, ¿no? Pues con al final, bueno, cómo reduces. ¿No? Podes, puedes quitar cosas de tu catálogo, ¿no? Pero puedes reducir con. Eh, con filtros, puedes reducir con un wizard, ¿no? Con un, con un aconsejador que te, que, te, que te reduzca, ¿no? Que te personalice la, la, la búsqueda, con una búsqueda. Eh, en fin, puedes reducir con muchas cosas. Incluso eh, puedes reducir diciendo, por ejemplo, puedes simplificar la decisión diciendo, oye, tengo estos 20 productos y estos dos son los más vendidos. Influencia social. Justo. Como son los más vendidos, yo también voy a querer eh, eh, escoger estos, ¿no? Y funciona muy bien, muy, muy, muy bien. Y lo puedes aplicar a cualquier entorno. Y, y me voy, ahora me voy, si quieres también, eh, Corti, al ejemplo de los restaurantes y los bares, ¿no? A, a ese ejemplo offline, ¿no? Vale, yo también puedo aplicar eh, Vigebra Design a la hora de montar un restaurante. <coughs> Para tener más éxito. Para tener más éxito, además, de, de manera continuada. ¿Cómo? Si yo hoy por hoy montara montar un restaurante, o alguien, algún amigo mío o alguien que le pueda aconsejar lo hiciera, eh, eh, yo me gastaría, yo abriría un jueves, ¿no? inauguraría un jueves, un viernes, o, o sea, no un viernes, un jueves, un miércoles y demás, ellos los hosteleros saben mucho mejor que yo, lógicamente, bueno. qué día hay que inaugurar. Pero yo invitaría, invitaría a todas las consumiciones. Y ese, ¿Ese día voy a perder? Sí, voy a perder. ¿Pero qué voy a lograr? Que va a estar el primer día que se que se inaugura mi bar y mi, o mi restaurante, va a estar petado, petado, Y entonces, la gente que va pasando, ¿no? que va pasando por la calle, del barrio y demás, ¿cómo lo va a ver? Petado. ¿Cuál es la primera impresión que va a tener acerca de tu, y es muy importante esa primera impresión, no es efecto priming, no es otro, otro sesgo más que tenemos, ¿no? Esa primera impresión que tenemos acerca de algo nos, eh, nos sesga luego después, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera que, impresión que voy a tener acerca de ese restaurante y de este bar? Que es muy bueno. ¿Por qué? Porque está petado. Aunque yo sepa, me da igual, aunque ponga allí, aunque yo sepa que están, que están invitando a, a las, y eh, fíjate cómo funciona la mente, ¿no? Aunque yo sepa, yo paso por un restaurante y lo veo petado y digo, bueno, claro, porque es que están, están invitando a las, están invitando a las consumiciones, por eso está petado. Ya, da igual, da igual. En tu mente va a quedar esa, esa imagen mental, ¿no? De ese restaurante que está petado. Y entonces, ¿no? Que está lleno, ¿no? Que, está, que, que hay muchísima gente y que, por lo tanto, tiene que ser bueno. con lo cual, eh, lo vas, va, va a ser un, una palanca esencial para que ese restaurante siga funcionando bien solamente porque te has gastado algo de dinero. Entiendo que es un gasto, ¿eh? eh o sea, que esto parece fácil, pero que es un gasto, ¿no? Pero entiendo que ese gasto eh, va a estar muy justificado, ¿no? Y lo que vas a utilizar va a ser esto. Lo ¿no? que vas a utilizar es este, esta ciencia del comportamiento aplicada a a tu negocio, a la apertura de tu negocio para que se perciba esto, ¿no? Si abres, por el contrario, si abres tu bar, no haces una inauguración, no haces nada y por allí eh, lo ves abierto y no, no... y lo ves medio vacío o con poquita gente, mal. Mala cosa porque estás dando esa impresión de, mira, estos pobres han abierto y, y no viene nadie, ¿no? Sí, sí. Esto cuenta mucho con el FOMO y con lanzamientos que ha de productos digitales. Ya, ahora mismo no me acuerdo, pero, jo, el, el año de la pandemia hubo el lanzamiento de esta que era como de como especie de red social de audio, eh, ¿cómo se llamaba? Que se puso muy de moda. ¿Audio? Eh, no, era como una especie de, de, como de Twitter de audio donde la gente hacía grupos. Esto lo, le metió oh, mucha madre, pasta. Ah, mira, Clubhouse, de, de Clubhouse es verdad. Sí. Eso es, Clubhouse, que por, por aquí Laura que la tengo por detrás también, también se ha acordado. Eh, y, y, y tenía un poco rollo FOMO de esto, ¿no? Es decir, al, al final, ¿tú no tenías Clubhouse? pero veías que la gente guaya a la que tú seguías estaba en Clubhouse y tú estabas desesperado, que me recordaba cuando el 20, cuando el Facebook y demás, ¿no? ese, ese efecto FOMO de Oye, aquí hay mucha gente, yo no estoy aquí, me estoy perdiendo algo, estoy fuera del grupo, ¿no? muy, muy, muy tribu social, eh, está toda mi tribu ahí o toda una tribu ahí y yo estoy excluido, debería estar ahí, eso funciona muchísimo. Sí, ese como dice, ¿no? ese FOMO, ese fear of missing out, ¿no? ese temor a perderse algo, eh, estaba muy presente ahí, ¿no? Está muy presente siempre, tiene la versión a la pérdida, eh, está influido, ¿no? Está súper relacionado, mega relacionado con la versión a la pérdida o, por ejemplo, es algo que, con lo que Facebook eh, jugó, ¿no? O aplicó desde un principio, ¿no? Eh, la gente temía, ¿no? Tenía tanto éxito además porque era lo que estaban haciendo tus amigos, ¿no? Y como lo que estabas haciendo tus amigos, temías ¿no? entrar y perderte lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, temer teme perderte todo eso, ¿no? Con lo cual tiene una recurrencia brutal, ¿no? Muy, muy, muy grande, ¿no? En las redes sociales pasa un poco esto también, ¿no? El, el FOMO está súper... Está eh, Instagram, por ejemplo, ¿no? pues le pasa un poco también, ¿no? Eh, recordar que el, que el creador de Instagram... Eh, fue alumno de una persona que tiene mucho que ver con, con behavioral design, que es eh, eh, Fog, que tiene un modelo de más, ¿no? de J. Fogg, eh, para, para que veamos ¿no? otro negocio más ¿no? que se creó también ¿no? con, con toda esta visión. ¿no? Luego el creador de Instagram creo que se ha arrepentido un poco del scroll infinito. ¿no? <risa> Pero bueno, esas pues es, es otra movida. Son las derivadas de, de todo esto. Eh, Dani, para, para ir a finalizando, no bueno, te quiero robar muchísimo más tiempo, porque podríamos hablar días enteros de, de esto. Pero, pero quería conectar con algo que has dicho es como de Surly al principio, que es la inteligencia artificial. O sea, bueno. ¿Cómo crees tú que encaja todo esto Vigibral con la, con la inteligencia artificial? ¿La, ¿La IA va a afectar a, co, a cómo funcionamos? ¿Todo esto afecta a cómo funcionan las inteligencias artificiales? ¿Cuál es la conexión entre cómo funcionamos, cómo funcionan las máquinas y cómo evolucionar todo esto? Es muy, muy, muy difuso, pero... Sí, es difuso, yo creo que cuando se habla de vigebra ¿no? cuando se habla de comportamiento, se suele llevar más al lado de quién está creando esas, al final hay alguien, hay un humano creando esa, no. esa inteligencia no. y por lo tanto vuelca sus propios sesgos ahí. no. Pero a mí me gusta más salirme de eso porque bueno, vale, pues ya está, sí, es bastante conocido, bastante normal, ¿no? Eh, pero me gusta eh, ahí pensar, bueno, por ejemplo, que Vigebra te puede ayudar ¿no? A, eh, a no tenerlo como una competencia, ¿no? o, a, o a poder competir, con si hay alguien que, que desgraciadamente tiene que competir, ¿no? y aquí estamos muchos, ¿no? eh, con una inteligencia artificial, o que va a tener que competir con ella eh, en algún momento, ¿no? o con los usuarios que que te pueden comprar a ti o pueden, pueden eh, eh, usar tu, tu servicio tu producto no frente a una inteligencia artificial. Aquí Vigebra también te puede, te puede ayudar ¿no? al, eh, al dotar a tu, a tu servicio producto producto ¿no? de todos estos principios psicológicos ¿no? que en principio no va a tener en cuenta eh, una inteligencia artificial, ¿no? por ejemplo, o eh, que incluso entendiendo cómo funciona la mente, ¿no? puedes lograr un poco eh, eh, hacer lo contrario, ¿no? Bien, eh, eh, me explico. Si alguien está utilizando mucho, mucho inteligencia artificial, ¿no? lo que puedes hacer, por ejemplo, es ir en sentido contrario. ¿no? Y entonces, lo que vas a lograr hacer es diferenciarte. Por ejemplo, eh, puedes decir tranquilamente, oye, eh, mira, a mí me, pasa, me está pasando ahora, Corti, eh, en este mundo no tanto con la inteligencia artificial, a lo mejor, pero sí con las, eh, las respuestas automáticas, eh, el que te responda una persona a un bot, que te responda una inteligencia artificial o no. ¿No? Cuando a, a mí me escribe alguien, ¿no? lo primero que le digo es, eh, hola, ¿qué tal estás? Yo respondo en el momento, ¿no? O suelo intentar responder en el momento, a no ser que esté trabajando. ¿no? Eh, suelo intentar responder en el momento, aunque no responda en el momento y responda cinco horas después, ¿no? pero le digo, hola, soy Dani Solana. Soy el director de, de la escuela, ¿no? De, de VG School. Eh, esto no es una respuesta, respuesta automática. En estos tiempos de chat GPT y de inteligencias artificiales y demás, es importante decirlo, estoy aquí, ¿no? Eh, que sepas que estoy aquí soy yo el que te está contestando personalmente, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Va a hacer, ¿no? Entendiendo cómo funciona la mente ahí, entendiendo que tienes algo personalizado humano ahí detrás, ¿no? Utilízalo porque si está viendo todo ese todas esas proyecciones de la inteligencia artificial no puedes utilizar un poco lo contrario no para, para justo para, para hacer la competencia no entre comillas a esto no dicho esto yo soy partidario de utilizarlas con, con cierta eh, cabeza ¿no? de, de apoyarte en ellas ¿no? como como una herramienta más no de momento una herramienta más cabe el día que que sustituyan o no sustituyan pues yo qué sé eh, no lo sé no pero hoy por hoy eh, y si nos centramos no en ese en ese en esta en este momento no en el momento concreto no no irnos oye qué pasa a la mañana vete a saber lo que pasa a la mañana no eh, de momento eh, utilízalas, ¿no? Eh, utilízalas para, para apoyarte en ellas, ¿no? Y para, eh, ya sea, pues no sé si tienes que apoyarte en contenidos o, o en SEO o demás, ¿no? Si estamos hablando de ChatGPT o en, o en gráfica, ¿no? O en, en vídeos, ¿no? Yo tengo un montón de ahí de, de, de más allá de ChatGPT que hay un montón más, ¿no? Lógicamente. Eh, hay más en las que te puedes que te puedes eh, eh, apoyar, ¿no? Pero insisto, lo que va a lograr esto es eh, que simplemente que entiendas mejor la mente humana, ¿no? Y como tú eres humano y vas a y vas a entender mucho mejor y vas a que es otra de las de las grandes eh, beneficios, ¿no? Ventajas de la disciplina es que que me pasa mucho es que cuando alguien lo aprende dice, ostras Claro. ¿No? O sea, no, no es algo que digas, oh, me has descubierto ¿no? el metaverso, ¿no? Eh, de repente se ven reflejados porque hay veces que ya lo están haciendo, ya lo están aplicando sin saber qué principio psicológico hay detrás, ¿no? O qué ciencia hay detrás, ¿no? O de repente que digan, ostras, claro, ¿cómo uno me da cuenta de esto, no? Pero lo, lo ves claro, ¿no? Y, ves, y, y empiezas a percibir ¿no? las cosas, ¿no? Eh, pero sabiendo que eso ya estaba un poco ahí, ¿no? que lo entiendes ¿no? y que, que lo ves fácil ¿no? porque ya estaba ahí ¿no? y cuando te lo explican, lo único es que vas a ser capaz de proyectarlo, de tenerlo ¿no? y siempre digo que, te, que con esta disciplina lo que, lo que hace es que se acopla ¿no? a, la, a lo que tú ya eres, a lo que tú ya eres profesionalmente, ¿no? y vas a poder utilizarlo de manera transversal que es lo chulo no de si te de, de, de dedicas a negocio a gestión a analítica a diseño eh, a lo que te dediques ¿no? a, a webis Writing, no lo vas a poder utilizar lo vas a poder incorporar a lo que ya a lo que ya sabes no y, y de repente te va a cambiar tu visión, ¿no? Me dicen mucho, mucho, mucho, mucho, me dicen, Dani, o sea, hay gente que me dice, es que siento que más que has cambiado algo en mi, en mi cerebro, ¿no? O de repente es que ahora, eh, a veces incluso me regañan, Dani, es que joder, me, me ha jodido porque ahora ya veo, veo sesgos por todos los lados, ¿no? <ríe> o veo principios psicológicos, ¿no? Por todos los lados, ¿no? Y, y bueno, pues me, me alegra que, lo, que me lo digan porque, porque, bueno, cambias ese chip, ¿no? Cambias esa forma de, de pensar, cambias esa, fo esa forma de enfrentarte a las cosas. y estás viendo un poco, bueno, en el caso así de, de gente un poco más eh, viejuna, entre comillas, ese, ese Matrix, ¿no? Claro. Ese, o ese mago de hoz ¿no? detrás de, de, de bambalinas, ¿no? Que, eh, que, que no te hace no disfrutar de la experiencia sino que la disfrutas más, la entiendes mejor y además luego la puedes aplicar a tu, lo que sea, tu negocio, tu startup, tu, eh, tu diseño, tu trabajo, tu proyecto, tu reto, tu problema. Bueno. Una, una de las cosas chulas yo creo de todo esto es que cuando ves a uno de estos principios casi siempre dices, a mí me pasa eso es decir, como, como usuario ya no? es decir yo esa sensación la he tenido, yo he pensado eh, eh, dices, tiene que ser ¿verdad? ¿por por, por porque yo me siento como, como lo que dice este principio, entonces es como Está tan basado en cómo funcionamos nosotros que es muy fácil verse reflejado, ¿no? Que es una de las cosas que mola. Ahí tienes el sesgo de, rápidamente, tienes el sesgo de confirmación, ¿no? uh -huh. Que es uno de los grandes, también, grandes, grandes sesgos, ¿no? Que, que hace que te compres una sudadera amarilla, ¿no? Y de repente empiezas a ver sudaderas amarillas por el mundo, ¿no? ¿La gente ha, ha empezado a comprarse sudaderas amarillas al mismo tiempo que tú? No, no. Es tu mente la que, eh, de repente... Se está, como te has comprado esa sudadera amarilla, ¿no? de repente está haciendo que te fijes más, claro. en, está confirmando ¿no? eh, que te fijes más en esto. Luego puedes aplicar este sesgo, por ejemplo, para, para producto, para demás, lo puedes aplicar, pero luego lo vas a ver reflejado un día que vas a decir, claro, no, a ver, la gente no ha empezado a comprarse eh, sudaderas amarillas de, de repente, ¿no? Soy yo el que las está viendo, ¿no? el que de repente me estoy fijando en eso, uh -huh. más que en vaqueros rotos uh -huh. o en zapatillas Nike. Total, total. Para ir ya acabando, siempre hacemos las mismas preguntas. Eh, Dani, en, en tu uh -huh. caso, ¿quiénes son tus referentes a nivel de ciencias del comportamiento o, o áreas parecidas? ¿De quién, podemos, ¿De quién aprendes y de quién podemos aprender además de ti? Pues es un clásico, pero me gusta mucho Dan Ariely. ¿no? Dan Ariely ha tenido algún revés hace poco, así con alguna... con, con alguna... en algún experimento. Bueno, que... Eh, muy, muy, muy pequeñito, ¿no? pero tiene, un, tiene algunos libros súper buenos, lo, lo explica muy muy bien. Eh, es un tipo que además ha sufrido bastante en su vida. ¿no? Eh, tiene la mitad del cuerpo quemada ¿no? y, tiene si ves en algunas charlas, tiene la mitad de barba, sí, la mitad de barba no. Eh, y, pero tiene una, una capacidad de, de, de, de, explicar, ¿no? y de explicar esto con facilidad. Creo que al final. Eh, cuando hablamos de ciencia del comportamiento, de, ya, ya el término behavioral es un poco difícil de pronunciar, ¿no? <risa> no solo, eh, pero cuando hablamos de psicología cognitiva, de ciencia del comportamiento, creo ¿no? Y eh, que hay que simplificarlo, creo que hay que acercarlo al público, ¿no? creo que hay que acercarlo a las personas que se pueden beneficiar de ello. Y si estamos siendo menos puretas, ¿no? y, y es mi caso, ¿no? y sé que eh, me critican por esto, ¿no?, pues vale, pues bueno, pues que me critiquen, ¿no? Porque eh, me parece bien, además que me critiquen. Eh, pero yo sé que estoy, no yo tengo una convicción grande ¿no? de que estoy acercándolo más a las personas, ¿no? Que estoy haciendo que sea más entendible y que lo puedan aplicar, ¿no? Que lo puedan, como decíamos antes, ¿no? Que lo puedan aplicar. Gente autónomos, eh, gente que tiene pequeños negocios, que están ellos solos, eh, que no tienen la, la suerte de poder contar con diseño, con un perfil de o lo demás, sino que lo puedan aplicar ellos, ¿no? Eh, o gente que tiene empresas de micropymes, ¿no? De uno a nueve empleados, ¿no? O un poquito más grandes, pero que tampoco tienen la capacidad para, para hacer esto, ¿no? Entonces, Dan Ariely o, o Robert Cialdini, por ejemplo, también me gusta, me gusta bastante, ¿no? Son, son un poco unos clásicos. Pero, pero, bueno, me gusta mucho. Kahneman, como decías tú, ¿no? Eh, también lo que pasa es que es verdad el, que... El más duro, duro, sí, el es más duro, sí. Eh, es más duro. es durillo, es durillo. Por eso siempre recomiendo, no si cuando me pregunta a alguien ¿por dónde empiezo a leer ¿no? acerca de esto? Le suelo recomendar a Dan Ariely a ese libraco, el libraco, entre comillas, libraco de bueno que tiene, eh, traducido fatal al, al castellano, que es Las trampas del deseo. En realidad es predictable y rational. ¿no? Eh, el título y que me parece súper bueno para adentrarte un poquito, para empezar a leer cosas sin que te resulte un... un sin que te quieras suicidar con el libro de Kahneman de, de el pobre que es que, que, es, que, es, que es durillo ¿no? es un tocho. justo, yo estoy de acuerdo contigo Ariel, es, el, es muy fácil de leer, es de pues este sí, vale. más de tipo libro de negocio que te lees no facilón, que y te sacas cosas bueno, Chaldín, y, y igual, y verdad que Kahneman te tiene que molar ya un poco el tema como para... Porque está muy guay, ¿no? Leer sus experimentos y demás, pero esto es, un, es, es más una tesis doctoral que, que, que un libro no de lectura. Total, ¿no? O, o incluso luego, leyendo a veces, me voy más atrás, ¿no? O alguien que no tiene tanto que ver con Vigibra, no que puede ser Krug, ¿no? con, el, con su ¿Eh? gran libro de No me hagas pensar, que lo vuelves a leer cuando ya controlas un poco de, de Vigibran, ¿no? Y, tiene, y ves y dices, joder, este hombre ya tenía ahí su, su punto de Vigibran, ¿no? Justo. Dani, ¿cómo has tenido tú que crecer a nivel personal para ir adaptándote a los distintos retos a los que te has ido enfrentando? Pues, mira, eh, yo estudié humanidades, eh, la carrera de humanidades, que es, eh, antes se llamaba filosofía y letras, ¿no? Que tenía todas estas, estas disciplinas, ¿no? Tuve suerte. Eh, porque me llamaba mucho la atención la, la, la carrera, ¿no? Y ahí se veía antropología, sociología, psicología, psicología social, eh, ética, ¿no? Agradecí mucho ver ética por ejemplo, ahora para aplicarlo ahora, porque esto es un gran superpoder, pero hay que sí. utilizarlo con, con, con mucha ética, hay que tener mucha ética porque estás modificando la... Eh, ...la decisión, ¿no?, o está sea, modificando la, la elección de, un, de, un, de una persona, ¿no?, entonces hay que tener ahí ética. Entonces, todas esas disciplinas que ya son muy de ciencia del comportamiento, ya las vi en la universidad, pero como sabía que con esa carrera no iba a ningún lado, a lo mejor hoy sí, ¿no?, pero en aquel entonces no iba a ningún sitio no con la carrera... Eh, estudié diseño al mismo tiempo. ¿no? Por las mañanas iba a estudiar diseño, por las tardes iba a la, a la facultad. Vete a saber cómo lograba hacer eso, eh, pero, pero lo lograba. ¿no? Y luego he ido combinando esas dos, eh, esas dos disciplinas ¿no? a lo largo de, del tiempo en distintos sitios y en, y en mi caso lo que he intentado hacer toda mi carrera es un poco eh, probar distintos sitios. ¿no? no encasillarme, imagínate, en el mundo de la publicidad ni en el mundo de la comunicación, ni en empresas de comunicación, ni, es, ni en multinacionales, ni en, ni en pequeñas, sino en todas, ¿no? Entonces, he trabajado en publicidad, he trabajado en, en comunicación, he trabajado en periódicos, he trabajado en, en, en startups, he trabajado en grandes multinacionales y demás, y esa ha sido un poco, un poco mi trayectoria, así un poco heterogénea vamos a, vamos a decir, y también cambiando mucho, ¿no? De, cambiando cada dos, tres años, iba cambiando de... Empresa, eh, bueno, eh, por dos cosas. Por, primero, por ver un poco más mundo y también sí. por pues, saber que, que, que, bueno, que, que cambiando ¿no? es una forma también de mejorar, ¿no? Mola, en tu discurso está, se une tanto el aprendizaje y el diseño como una parte económica incluso, que está bien, que yo creo que es una, una de las cosas que me fastidia como que que no nos gusta hablar de, de, de dinero no es como parece que cuando tomamos decisiones basadas en dinero estamos haciendo mal cuando dice Joder, supervivencia al principio que le decíamos dios si es que esto es humano los humanos tenemos que buscar supervivencia y a día de hoy parte de nuestra supervivencia también es prosperar económicamente que no tiene nada de malo total ahí está la, la escuela no la, sí. la escuela eh, es que sería tonto si yo dijera no esto lo he creado para para mejorar el mundo y, y, y que las, eh, las pymes puedan también aprender esto. Bueno, mejorar el mundo no. Que las pymes puedan aprender esto, o sea, pues mejorar el mundo no sé si lo voy a mejorar o no, no creo. ¿no? Pero sí que voy a mejorar que una pyme, no que, que, que cualquiera tenga acceso a esto, no a esta disciplina y que pueda aprenderlo y aplicarlo. Pero, lógicamente, también lo hice para ganar dinero. Lo que pasa es que quede que malo ahí, ¿no? me pregunto, en ganar dinero cuando estás ayudando a alguien, ¿no? Entonces... Es maravilloso, es maravilloso. Y yo creo que hay que hablar más porque hay que quitarle esa, una carga que no sé en qué momento se lo hemos metido como sociedad, creo particularmente España y algunos otros países. Sí, sí, sí que, que, que lo que has dicho tú, ganar dinero y hacer algo bueno a la vez, fantástico. Claro, pero si es que lo vemos todos los días, Corti. Claro. Eh, ¿Qué problema hay en que en cualquier empresa no, que, como he dicho al principio, ¿no? alguien quiere comprar algo, alguien lo necesita o lo necesita o lo desea? Ahí está, ¿no? lo necesito o lo deseo, ¿no? Y hay un, un tercero, o sea, una, una otra persona o otra empresa o otro lo que sea que lo proporciona, que puede proporcionarlo porque ha creado algo para proporcionar eso, pues... Eh, problema hay lo que pasa que es verdad que, que en España como dices yo creo que se ha creado ese ese sentido un poco no sé no no quer, no querría decir maligno no pero pero quizás el sentido como de vergüenza de decir oye estoy vendiendo claro que estás vendiendo qué pasa por, por que, y estás ganando dinero claro Claro, lo que pasa es que estoy ganando dinero ayudando a otras personas. Y fíjate aquí uno a la conversión, ¿no? que, me, que lo más maravilloso del mundo me parece, que Corti, que es, que esto es algo también que también hacéis en Product Hackers, ¿no? que es estoy ganando dinero ayudándote a ganar dinero tú. Maravilloso. Bueno, una cosa <risas> fantástica, ¿no? <risas> ya te digo, Dani, para acabar, si alguien te está escuchando y quiere hablar contigo, contactar contigo, ¿por dónde puede contactar? Pues mira, puede contactar por, por... Además contesto siempre eh, estoy muy agradecido siempre de cualquier persona que me, que me habla, que me propone cosas, que eh, no, ahí seguro que, que alguien que me está escuchando eh, lo, puede, lo puede corroborar. Eh, pues me pueden escribir al, a, directamente al pueden entrar en divijiberalschool.com y eh, y escribirme ahí, no directamente. A, es, bueno el, el correo es dani@ arroba, eh, de VigebraSchool.com eh, pueden est estoy creando también una newsletter ¿no? para, para bueno para comunicarme con esas personas ¿no? eh, y, y dentro de poco lanzar algo para ayudar todavía más a esas a esas eh, pequeñas empresas o emprendedores o startups o demás ¿no? eh, para llevarlas todavía más de una forma más mucho más concreta lo cual les animo ahí también a, a unirse a, la, a esa newsletter eh, y también, bueno, pues el, el, el cualquier perfil de, de social también, el LinkedIn, por ejemplo, ahí también eh, les voy a contestar encantado la vida. Ya os, os puedo asegurar que Dani contesta rápido, que yo cuando le escribí fue rapidísimo. Eh, cuando le escribáis no utilices demasiados sesgos cognitivos porque os va a pillar. Entonces, no, ser, ser, ser humanos claros sí, y directos, que si no os pilla Dani... Muchas gracias por este ratito, por compartir tanto, por bueno, por, por dar a conocer todo esto de, de, de, de ciencias de comportamiento, el diseño basado en comportamiento, llamémoslo como llamemos, pero es algo maravilloso y que puede ayudar a, a mucha gente, muchos negocios y súper útil. Aparte es divertido, o sea, que también tiene ese punto, ¿no? Que, que claro. mola, mola verlo. Mola, mola, es muy interesante, ¿no? Súper interesante. O sea, mínimo te va a parecer interesante, mínimo, ¿no? Eh, mínimo te va, te va a molar mucho, ¿no? Y, y ya. Pasamos de ahí ¿no? a, a ver qué, qué va a hacer crecer o tu negocio o tu empresa ¿no? que va a tener más éxito o a ti como persona vas a, a diseñar mejores experiencias, seas diseñador o no, no vas a, vas a poder mejorar en tu trabajo porque vas a entender mejor lo que hacen las personas. no Eso es. Nada, muchas gracias por este ratito y, y seguiremos hablando seguro. Sí, sí, total. No, no, gracias, a, gracias a ti, Corti, por el, por el ratito, por la oportunidad, por la, la confianza de la y demás, vez. la cercanía, ¿no? Que, que, que bueno, que siempre es muy guay, la verdad. Un placer, Dani. Y a los que nos estéis de escuchando, usted. ya sabéis, aplicar sesgos, aprender de todo esto. Hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.